¡Hey! Muy buenas, ¿cómo están comandos? Yo soy Sierra Y el día de hoy volvemos a estos podcast a, a estos podcasts, eso Que nadie ve, pero vamos a hacer un cambio De dinámica a partir de ahora En vez de hablar de temas medianamente populares Como lo hacíamos anteriormente Voy a contarles directamente anécdotas Que me han pasado como policía en mi trabajo Y el día de hoy Es la segunda vez que grabo este video Porque quería contarles cómo es la academia De policía, cómo fue para mí pero de ahí me surgió otra idea Vamos a dividir este video en dos Voy a contarles hoy Cómo fue mi primer día en la Academia de Policía Para que se den una idea Porque estaba grabando sobre cómo es la Academia Pero realmente hablar del primer día Es creo que lo más, lo más este, chocante que fue para mí Entonces, comencemos Hace aproximadamente 6 o 7 años Sierrita <ríe> Este, soñaba con ser policía, yo trabajaba en una tienda de videojuegos eh, a medio tiempo Y era como que bueno, era para sacar un dinerito extra Entonces un día pues me llega la oportunidad, no sé si lo trabajaba en un restaurante Bueno, no me acuerdo un chingados trabajaba Pero me llega la oportunidad de poder meter solicitud a la academia de policía de mi ciudad Y eso fue lo que hice, entonces llené mi papelería, fue un calvario juntar tanta papelería me dirigí a la academia de policía, la deposité y yo pensé, yo, yo en serio sentí que me iban a hacer una entrevista ahí, que me iban a decir, ok, mañana preséntate, pero no, me dijeron, no nos hables, nosotros te llamamos. Y yo, chinga, ya valió madre, dije, ya, ya, ya, pues yo, yo no cumplí los requisitos, no pasa nada, está bien. Entonces, después de eso, eh, me fui a mi, a mi casa, este, me fui a seguir con mi trabajo y ya pues un poco preocupado de que no me estaban hablando Hasta que después de 11 o creo que 14 días Me llega una llamada telefónica y me dicen, hablo con, mi nombre es Sebastián Pero pues me dicen Sierra Hablo con el joven Sebastián Y yo, sí, ¿qué se le ofrece? Le hablo de la academia de policía para decirle Que se tiene que presentar mañana a las 5 de la mañana Con 7 siete, eh, siete playeras blancas Dos pantalones de mezclilla Un short negro para correr Unos tenis unos zapatos boleados Un cinturón Y eh, útiles de aseo personal Así como rastrellos para rasurarse yo ¿Qué? En verdad fue como que muy chocante Porque la neta no, no estaba preparado Yo estaba literalmente alistándome para, para trabajar el día de mañana Pero yo entraba hasta las 10 de la mañana Entonces que te digan de repente Mañana entras a las 5 de la mañana Como eso del mediodía del día anterior Es como que Ok, ok, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Eh, yo realmente flaqueé y le dije a la señorita que me habló, de hecho no sé ni quién me habló, de seguro la conocí, pero nunca supe quién me habló eh, Oiga señorita, la verdad es que ahorita con mi trabajo, pues no sé cómo renunciar ahorita, estoy en una situación un poquito complicada, no sé cómo hacerle Y ella me contesta, ¿es una situación de ahora que la tiene que aceptar o se la voy a dar a otro aspirante? Entonces dije... Ok, la acepto. Mañana me presento sin, sin, ningún, sin rechistar, no pasa nada. Entonces, ¿qué pasó? Me fui a, a una tienda de ropa, compré las playeras blancas, compré otro pantalón, compré el chor negro, unos tenis nuevos. Y pues al día siguiente hay una mochila militar muy grandota. Y al día siguiente me presenté en la academia de policía a las 5 de la mañana. Cuando llego, veo a varias personas con el mismo atuendo de pantalón de mezclilla y playera blanca. Este, en un aula Y de hecho uno de los policías, instructores que estaban ahí Me dicen, este, tú eres de los nuevos era, Eran dos, era una chica Un chico y yo eh, Los nuevos Y me dijeron, diríjanse al aula Número tal, y yo, ok, vámonos por allá Entonces cuando entramos Vemos que nos reciben los, los demás compañeros Hasta eso nos recibieron Muy bien, nos dijeron pongan sus mochilas Ahí, escojan un lugar Y ahorita les vamos a platicar pues cómo están las dinámicas Aquí, ¿no? Ok, está bien, pusimos las cosas en su lugar Entonces en eso entra uno de los instructores Y todos se ponen de pie y están firmes Y yo, ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué chingazos? Entonces, él nos saluda, nos da la bienvenida Y dice, no, que este, pese a sentarse a sus lugares En lo que ya pues pasamos frente de la clase Como si fuera la secundaria, la primaria A presentarnos de que yo soy Sebastián Y quiero ser policía porque quiero pelear contra el mal Charalá, charalá Eh... Y entonces, ya el instructor se va un momento Y en nuestro grupo había dos jefes Bueno, había un jefe y un subjefe de grupo Que eran los encargados pues de guiar a los nuevos Y de pasar las instrucciones de los instructores hacia nosotros Él fue el que nos explicó Miren, cuando entra un instructor, gritamos firmes Bueno, yo lo gritaba el, el jefe Se ponen de pie, con las, pues, en posición de firme Los pies juntos, las manos pegadas a la, a, las, a la cadera Él te va a decir si te puedes poner en descanso eh, después él te va a decir si te puedes sentar o no Y así pues va a ser más o menos la dinámica, ¿no? Y yo, ok, ok, ya, es, es disciplina, no pasa nada Tuvimos una como que introducción a, a lo que sería la academia Llegaron instructores a presentarse, a platicar Y yo no dejaba de cuestionarme por qué tardaron dos semanas en hablarme Resulta que cuando fue el primer día eran, digamos, no recuerdo bien el número Pero digamos que eran 100 cadetes el primer día El propósito de, de estos primeros días Es tronar O hacer que se vaya la mayor cantidad de personas De que con disciplina Con ejercicios Con castigos Castigos justos en realidad eh, tú, tú cumplas Con las exigencias O te rompas y te vayas dejando el lugar para alguien Que pues iba a echarle ganas Entonces Entonces Entraron 100 personas, se van 15, ingresan otros 15, se van 3, ingresan otros 3, se van 8, ingresan otros 8 Entonces como al 14 o 11 día, alguien se fue y nos dieron lugar a nosotros Entonces, gracias desconocido por haberte ido, me diste una gran oportunidad Después de esta breve introducción, nos dicen que vamos a ir a comer Y yo dije, ok, pues genial, ¿no? Era como el mediodía, después de haber tenido pues las clases y todo eso Sí y nos dicen, pongan sus... Ustedes no van a marchar porque todos iban marchando en grupito Ustedes se van caminando enseguida de nosotros porque no saben marchar Y después les enseñamos en una chance más tarde y yo, ok, está perfecto Llegamos al comedor Un lugar pues con muchas mesas, muchas sillas, todas en fila Y nos dicen, van a formarse todos por estatura Porque así era como... Eh, como que agarrar nuestro lugar para siempre eh, Saber cuál era nuestro lugar y pues todo tranquilo, ¿no? Entrábamos, recibíamos un plato de comida, unas tortillas, un vaso, el vaso vacío, y te sentabas. Y me dijeron a, a, a los dos que entraron conmigo y a mí, hagas lo que hagas, no, bueno, vas a comer de esta manera. Una mano va abajo, otra va en la mesa, vas a comer con la mano que escribes, no vas a mirar hacia los lados, no vas a platicar con nadie, no vas a hacer ningún comentario. No vas a comer haciendo ruido y todo lo que está en tu plato te lo tienes que acabar. Uh, ese primer día, quiero acordarme, nos sirvieron frijoles, arroz blanco y un trozo de pollo o algo así empanizado. Que estaba duro como su pinche madre. Y bueno, las tortillas, siempre nos dan tres tortillas. De las tortillas jamás me voy a quejar, estaban, siempre estaban bien buenas. Después pues en, la, en el medio de la mesa había una jarra eh, con agua de limón, de naranja, de lo que sea, era agua azucarada, eran sobrecitos de esos de, de agua de sabor, eh, nada del otro mundo. Entonces alguien se encargaba de servir el agua, todos comíamos y por lo general nos daban entre 15, no 15 era mucho, entre 10 y 2 minutos o un minuto para comer, esa vez nos dieron creo como 7 minutos, comimos un poquito rápido, yo estaba acostumbrado a comer rápido, no pasa nada y terminamos de comer y nos dijeron, ok terminaste de comer, quédate ahí y pues no te muevas ni hagas ningún movimiento brusco y yo así como que güey pero por qué wey? me van a pegar, qué pasó? Eh, en ese momento me acuerdo que pues eso de que quieres que comerte todo lo de tu plato era en serio porque había personas ahí, compañeros y compañeras que decían ay es que a mí no me gustan los frijoles, ay es que a mí no me gusta el pollo, ay es que yo no como tortillas y eso al final se pagaba con castigo físico, con flexiones, con ejercicio Entonces, cuando llegó la hora de recoger los platos Todos se levantaban con su plato, iban en fila, lo dejaban Y, y tenías que pasar por delante del instructor El cual veía si te había sobrado comida o no Entonces las personas que les sobró comida, que no se la acabaron Los sacaba y los ponía a hacer flexiones hasta que nosotros acabáramos de salir Lo cual pues les daba más o menos como para hacer unas... 40, 60 flexiones, es algo pues pesado, más si es los primeros días y si vas empezando Salimos, nos dirigimos a los dormitorios, ahora si yo no los conocía Eran unos barracones como en forma de, de té, así, uno para este lado, uno para... Bueno, se entraba por aquí, había un pasillo largo para este lado, uno largo para este lado Y uno largo para este lado, este estaba usado como almacén, ahí no había nada eh, de este lado el es de las mujeres, de este lado el es de los hombres. Era un largo pasillo lleno de literas. Me dijeron, escojan una cama eh, que no tenga una mochila enfrente y ahí ponen su mochila para señalar que es su cama. Entonces, pues ya aventé mi mochila. Nos dirigimos entonces, era, ese tiempo era para lavarnos los dientes y eh, para agarrar un poquito de aire. Nos daban como 5 minutos y volvíamos al aula, que pues el salón de clases, que se pues, parecía a cualquier salón de clases que, en el que cualquiera pudo haber estado. Recibimos clases, de la verdad no recuerdo qué, era el primer día, tampoco me voy a acordar de, de la clase que recibí específicamente Pero era como que una introducción de los instructores, de ver por qué estábamos ahí, de saber pues la responsabilidad que estábamos teniendo y todo eso Después de eso, se puso feo, todo, aproximadamente a las 5 o 6 de la tarde, todos los días, todos los días, de, de lunes a, a sábado, no, a viernes, a veces los sábados, pero a veces no, pero pues como les digo, yo entraba el lunes a las 5 de la mañana y salía el sábado al mediodía, eh, todos los días, a la, más o menos a las 5 de la tarde, nos decían, vayan a los dormitorios, cámbiense, pónganse la ropa deportiva, lo cual era una playera blanca, un short negro, en tus tenis... Y pues se forman afuera ¿no? Para ese entonces en esas horas que hemos tenido en el día Me enseñaron a, a formar bien A marchar junto con el grupo Y ya iba más o menos más uniforme Aunque aún así parecíamos una amalgama de chingaderas Que se movían todas feas Entonces llegó el primer día de, de ejercicio físico El cual pues no era tan pesado Si lo veo desde ahorita Desde mi perspectiva actual Incluso el día de hoy que ando lastimado en mi rodilla Creo que me la pelaría como, como si nada Porque nomás era correr una cuadra determinada alrededor de las instalaciones que equivale más o menos a un kilómetro y fracción. Entonces todos teníamos que ir corriendo al mismo ritmo, mismo pie izquierdo, mismo pie derecho, mismo, mismo pie izquierdo, mismo pie derecho. Eh, al mismo ritmo, no íbamos muy rápido, pero en serio, era tan cansado, porque... Sudabas, o sea, no sé, te daba... Uno no está acostumbrado a hacer tanto ejercicio. O sea, yo la verdad era alguien muy sedentario. Entonces fue como que... Íbamos a un pasito así. Literalmente, vas corriendo así. Y ya vas jodidas. Y tú tienes que ir alineado con este lado, con tus tres compañeros de este lado, con no, dos compañeros de este lado, con todos los que van enfrente. No perder el paso por los que van atrás. Y pues ir a la velocidad que todos van. Entonces... Vamos todos corriendo, era literalmente muy fácil la corrida Era Empezabas con una pendiente hacia abajo, lo cual es fácil Luego una parte recta Que luego iba subiendo muy poco a poco Por lo cual no, no me sentía tan pesado Total que pues parte de eso, de ese ejercicio De, de repente que te pongan a correr, a hacer ejercicio o cualquier cosa Era para tronar y sacar a las personas que no aguantaran la disciplina Ni pues el entrenamiento Literalmente íbamos avanzando, no sé, 200 metros. Y de repente alguien levantaba la mano. Y yo pido darme de baja. Y ah, cabrón, está bien, está pesado, güey. Pero no llores, no mames. Y, y hasta eso, los compañeros siempre, todo el tiempo nos apoyamos. Todo el tiempo nos apoyamos. Porque decían, no, güey, métete de nuevo a la formación. No, es que ya no aguanto, métete de nuevo. Y a lo mejor de los, ese mismo día, ese mismo día éramos, póngales 100. Desertaron unos 15 Incluidos una, La chica con la que llegué yo Llegó un chico, una chica y yo Ese día La chica desertó eh, Y muy al principio Creo que fue de las primeras Que igualmente de las personas que se salieron A lo mejor fueron 20 Y algunas las logramos convencer de que no Ven para acá, va a seguir corriendo Va a, decir, va a seguir echándole ganas Había gente que pues simplemente se rompió eh, ya sea por la disciplina, por la incomodidad, porque están acostumbrados a que no les den carrilla Pues se, se fueron y, y pues ya al día siguiente teníamos nuevos compañeros pues Como les digo, se si iba gente, llegaba otra, se si iba gente, llegaba otra Llegó un punto de la, de la corrida en que ya no íbamos ni al paso Ya, no íbamos, ya íbamos todos desbalanceados Y entonces el instructor nos detiene y nos pone a hacer lagartijas porque también mucha gente se había quedado atrás. Neta, era un calvario porque tenías que empezar a hacer flexiones. Y no era estarte quieto ni hacerlas a tu ritmo. Era hacer una, dos, tres, cuatro. Hasta que el último compañero llegara contigo. Y a lo mejor no fue mucho. A lo mejor hicimos 20. No es tanto. Pero de repente, o sea, era muy chocante. Imagínate de repente estar un día... Feliz en tu casa y al día siguiente tienes a alguien gritándote en el culo Lo que tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer y que si no lo haces te vas a ir Ya después de eso pues nos pusimos de pie, seguimos corriendo Llegamos a, al punto de partida de la academia Nos dijeron pues felicidades chicos, este vayan a los dormitorios, dense un baño y pues todo cool Descansen un poco, les vamos a dar 15 minutos Y yo, ay qué chido Llegamos a los dormitorios, me puse mi... Eh, no es cierto Llegamos a los dormitorios Acomodé las cosas de mi mochila en un locker Cada quien tenía su locker Y pues ya me dispuse a bañarme Vi que todos iban hacia el fondo Dije, ok, allá van a estar los baños eh, La verdad, yo, yo me imaginaba baños Pues al principio sí te da cosa No voy a decir que no, te da cosa Eres un chico de 18 años, 19 con inseguridades Y de repente te mandan a eso Entras al baño Y so, es un cuarto pues más o menos con esta forma Donde hay una regadera así en cada lado en, en las paredes, y todos están desnudos. Y tú, güey, no mames. <risa> yo, la, yo, la verdad, tenía, tenía muchas inseguridades con mi cuerpo en ese entonces. Incluso puedo decir que aún las tengo, aunque realmente no tengo ni por qué. Pero bueno, eh, no, fue cuestión de unos 30 segundos, 40 segundos que me di cuenta de que todos estaban duchándose, sí, desnudos y lo que sea. Pero todos, no güey, hoy estuvo bien pesado el día, oh no manches, se fue mi amigo Oye, yo pensé que este chico iba a aguantar más No, a la siguiente no se rajen chavos, vamos a seguir corriendo, vamos a seguir echándole ganas Vi que todos estaban apoyándose, vi que nadie estaba ahí juzgando a nadie, a nadie Y dije, a la mierda, no pasa nada, me metí a bañar, como si nada Salí, me sequé, me cambié de ropa, de nuevo ponerte tu pantalón de mezclilla, tu playera blanca, obviamente unos limpios y después llegó el instructor Ya bueno, en ese momento, antes de que llegara el instructor Tuvimos un tiempo para platicar entre nosotros Ya cada quien platicó No, pues fíjate que yo estoy aquí porque Pues me interesa ser policía Porque mi papá fue policía No, pues yo porque me Siempre me ha llamado la atención las armas De hacer el bien Otros porque dicen Y sinceramente, algunos dijeron eso Yo estoy aquí porque necesito un empleo Y no consigo Y ser policía deja un buen trabajo Y así, ¿no? Gente... Hubo muchos comentarios entre gente que pues afortunadamente se graduó Y otras que afortunadamente o desafortunadamente no se graduaron Entonces, ahí hubo varios comentarios Pero ya te vas como que identificando con todos no Haces tus amigos, haces tu bandita Te van diciendo qué tienes que hacer Cómo va a ser el día de mañana Te van pues ayudando La verdad siempre sentí ese gran apoyo Desde el primer día que llegué Hasta el último día que estuve ahí aunque hubo ciertas situaciones ahí que... que eh, Pero eso es más adelante. Eso creo que lo platicaré más bien en el siguiente podcast... Donde voy a, quiero platicar literalmente de cómo fue toda la academia. Esto es más o menos el primer día para que se den una idea. Eh, posteriormente, de todo esto que ha sucedido... Llega el instructor y nos dice... Vamos a ir a cenar. Todos otra vez, fórmense. Y ya íbamos marchando más o menos bien. Cansados obviamente por el ejercicio. Llegamos al comedor y recuerdo... Eso sí me acuerdo Que nos dieron de cenar una sincronizada Para que no sepa quién es una sincronizada Es una tortilla de harina Con queso y jamón Y ya, así, doblada Esa es tu cena Nos dieron una sincronizada mmm, Tantito guacamole Aguacate molido con Ay, me dio hipo Aguacate molido con cebolla, chile y tomate uh, Y poquitos frijoles con queso y todo eso acompañado de una de tomar una avena, una avena un poquito líquida. ¡No mamen! ¡Neta! Me supo a gloria, güey. Era como que, güey, lo más rico que había comido en mi vida. Estaba tan hambriento, estaba tan cansado, tan presionado, que dije, güey, esto está súper rico. Y me acuerdo que me vale madre decir esto ahorita, ya no estoy en la academia. Pero pues en ese momento te da miedo hacer esa clase de cosas, porque puede simbolizar, significar un, un castigo Pero me acuerdo que enseguida de mí estaba una compañera Que no se alcanzó, ella, ella no se grabó Pero ella era de Ay no, yo me cuido mucho porque yo soy muy fitness este, Entonces yo no como tortillas de harina Así que no me voy a comer la sincronizada Solo me voy a comer el guacamole y los frijoles Y yo, presta para orquesta <ríe> Y ya pues me, me chingué dos Y no mames, neta fue la mejor comida que había sentido, que había comido en años. Porque te, te siente también una comida caliente. Después una chinga de día. Pero tan rico. Y ya pues fue como que. Ok, ya cenamos. Eh, nos fuimos de nuevo a los dormitorios. Donde de nuevo teníamos. En las noches teníamos casi siempre. Entre media y una hora libre. En más o menos de 8 a 9. O de 9 a 10. No, de 8 a 9. Para, para bolear nuestros zapatos para listar nuestra ropa para el día siguiente y pues bien podíamos platicar entre nosotros, obviamente pues en voz baja, sin hacer mucho desastre, más platicar pues aquí de cerquita. Eh, ya pues ahí me tocó, recuerdo mucho que tenía enseguida de mí a un compañero, muy amigo mío, todas amigo mío. Le tirábamos mucho Porque él tenía un grave Problema de, de flatulencias Literalmente olía a mierda <ríe> Y a todo el día Estaba tirándose gases y era como que No mames voy a dormir enseguida de él y Dije ok no hay pedo No hay pedo y a mi A mi derecha la cama que estaba a la derecha No sé a la derecha estaba él a la izquierda Estaba el otro Tenía a un güey Que todos desde que llegué me dijeron Güey, ¿por qué escogiste esa cama? Esa cama estaba hacia por algo Estás enseguida del pedorro Y del güey que ronca un chingo Y yo, no mames, güey, ¿en serio? Y ya pues dije, no, pues ya ni pedo no Ya me tocó esta cama Esperen un momentito No es cierto, eso es más adelante Porque sí, a la derecha tenía al güey pedorro A la izquierda tenía al güey que roncaba mucho Pero eran, eran literas Y yo dormía arriba Y abajo de mí estaba, creo que un güey que lo leía en las patas. Ese güey no se graduó lastimosamente. Pero abajo de mí está el güey que lo leía en las patas. Y yo, güey, ¿por qué escogí esa pinche cama? Ya, pues dije, no, pues ya ni modo. No, no pasa nada, no me voy a morir. Eso pensé. A las 9 más o menos, llega el jefe del grupo y nos dice, miren, en las noches hay una dinámica. Eh, primero es un, un, un, un día le toca a los chicos y otro día a las chicas. Eh... A ti, a mí, bueno, a básicamente a todos Yéndonos de uno en uno por las camas A cierta hora de la noche van a levantarse Y van a hacer una hora de guardia fuera de los dormitorios Esto pues por el fin de acostumbrarte a los turnos nocturnos De mantenerte incómodo y de que no caigas pues en confort Y que sepas lo que es la disciplina, ¿no? Entonces, había una lista Entonces el primero no se dormía No se dormía a las 9, se dormía a las 10 Se quedaba de una vez afuera y ingresaba, despertaba el que seguía, el que seguía se iba una hora, volvía, despertaba el que seguía y así sucesivamente. no Ese primer día me acuerdo que me tocó esa guardia a las 3 de la mañana. Entonces, imagínense, yo estaba todo puteado por la corrida, por el ejercicio. Eh, me acuerdo que me acosté a las 9 y me quedé muerto. Muerto, en serio. Me acosté, no supe en qué pedo, me quedé, pero dormidísimo. Y entonces, eh, llega un compañero de repente y me mueve. Yo, güey, güey, ¿qué pedo? ¿Qué traes? ¿Qué pedo? ¿Qué pasó? Yo estaba todo paniqueado Y me dice, oye, es que ya te toca la guardia. Y yo, ¿cómo que la guardia? Sí, sí, por pues lo que dijimos, de una hora fuera Ah, sí, cierto, que ahora son las 3 de la mañana. No oh, mames, porque nos levantábamos a las 5. Entonces dormíamos de 9 de la noche a 5 de la mañana. Entonces era como que, no mames, son las 3 de la mañana. Te... Hago mi guardia hasta las 4. Me acuesto de 4 a 5 y ya me tengo que despertar. Va a estar bien culero. Y dicho y hecho, estuvo bien culero. Ya pues me salí. Literalmente la guardia... No es estar parado así como soldado afuera de, de los dormitorios. Es simplemente estar despierto. Eh, y ahí seguía pues afuera, ¿no? Pasó la hora, te daban un reloj. Porque no podías tener tu teléfono adentro de la academia. olvidé mencionar eso. No se permitían teléfonos, tablets, ningún tipo de medio de comunicación electrónico. Eh, adentro, lo, lo guardabas el día lunes en unos lockers y te lo daban hasta el sábado. Entonces fue como que, ay, güey, qué aburrido. Pero no, no pasaba nada. Igualmente, reloj no podías traer nomás el jefe del grupo. Esto no sé por qué lo hacían, pero nomás él podía traer. A lo mejor porque existía pues los relojes Smartwatch, ¿no? Y era un reloj que te daba el instructor, era un reloj sin ninguna capacidad de, de Smartwatch, era nomás un reloj análogo X. Y. Me acuerdo que pues ya a las 4 de la mañana Voy con el siguiente compañero Lo despierto, oye güey te toca a ti Ya estuvo bueno, quiero dormir eh, Me acosté, volví a quedar muerto Y de repente En serio sentí, que hice esto? Ah, son las 4 de la mañana, voy a dormir Y de repente, pum, levántense Yo güey, no mames, no dormí nada las veces que sientes que parpadeas Y ya te despiertan, pues así se sintió eh, recuerdo que, y, y así, ese instructor así nos despertó. Miren, ustedes están dormidos, imagínense, están dormidos. Están cansados, quieren descansar. Saben que se levantan a las 5, pero pues supongo que pues, lo levantarán. Este, arriba, jóvenes, vamos a seguir con el día, la chingada, no sé. Levántense. ¡Arriba! Como que, güey, qué pedo, te cagabas, güey. Te mega cagabas, güey. Yo estaba en una litera, casi me caigo. Y era como que, güey, espérate, espérate. Y rápido tienen cinco minutos para alistarse, ya van tres. Pues ibas por tu. Ibas, te bañabas, pero en chinga. Te rasurabas, te ponías tus zapatos que obviamente voleaste el día anterior, tu pantalón, tu playera y salías. Y tenías que estar firmes desde afuera, afuera de los dormitorios, listo para lo que tuviera que pasar ese día. Y pues básicamente ese fue mi primer día en la academia El primer día de, ojo con esto eh, Las academias de policía aquí duran entre 4 y 6 meses La mía duró un año y medio porque íbamos a salir con una licenciatura De hecho, de eso no daré muchos datos Pero pues yo duré un año y medio con esta rutina Rutina que hubo cambios para arriba, para abajo Buenos, malos, culeros, culerísimos pero eso creo que lo platicaré en el siguiente podcast porque ya vamos como por 25 minutos de video y no quiero que esto sea eterno. Así que, chavos, si quieren saber más de la historia de cómo fue mi academia de policía, pues dejen su like, su comentario, lo que les dé su chingada gana. Y nos vemos en el siguiente podcast. Bueno, nos vemos en el siguiente anécdotas policiales con Sierra. Sí.